Hola gente de YouTube equipo yo también en este nuevo video estamos acá trayéndole noticias ¿Por qué he estado inactivo? ¿Por qué no he subido videos? ¿Por qué no he hecho directos? ¿Por qué estoy tan muerto? <ríe> Bueno, este, gracias a Sebastián He podido hacer este video de noticias Han pasado dos eventos, por los cuales No he podido hacer directos, ni remixes Ni nada, ¿por qué? Porque Primero, cambiamos de habitación, en el Especial 4000, aparecía la primera habitación Donde me mudé, pero No lo he podido editar completo, porque lo grabé en 1080, y en 1080 mi computadora No lo procesa, güey, o sea, es tan vieja Y tan mala, que no puedo editar en 1080, tengo que editar en 720 El segundo problema, por lo cual He estado tan inactivo, porque aquí mira, aquí hay buena iluminación, está mi PC, está todo pero lo que pasa es que el internet se puso estúpido, se puso horrible, se puso escandaloso, horrible, horripilante perturbador eh, no he podido hacer nada, no he podido trabajar porque estaba trabajando en unas páginas para ganar dólares y esas cosas, pero no he podido terminar no he podido hacer nada en absoluto me voy a morir aquí y bueno, más que todo eso, pues no, no, no no es más nada, eh, espero que el internet se mejore para poder subir este video por lo menos quieren ayudar, a mí no me gusta pedir, pero si sí, quieren ayudar a que los. Del apartamento y todo eso Se dé más rápido, se efectúe más rápido ahí Abajo hay un link donde pueden donar En Streamlabs o en Paypal para que puedan Ayudarme, la soledad es buena para Ser más creativo aunque no lo crean Gracias por estar ahí, gracias por ayudarme Apoyarme y les prometo que pronto Todo se va a solucionar y vamos a poder Volver a traerles los directos Los videos, remixes y muchas Cosas nuevas, eh, suscríbanse al canal De Sebastián que va a estar En la descripción si sí, él de, No ha subido nada pero va a subir primer video estamos trabajando en eso Espero nos veamos pronto en un nuevo video Y la verdad sí, Ahí se ve la chaqueta de One Direction Que estaba usando en el directo del otro día Si quieren ayudar ya saben el link está en la descripción Y nos vemos en un próximo video Chao